Se cuenta que, durante el siglo XVIII, cuando se decía que las mujeres estaban más guapas calladas, desarrollaron un lenguaje secreto con los abanicos. Aunque es cierto que mostraron discretamente sus tendencias políticas y filtrearon con ellos, el lenguaje de los abanicos tenía un origen peculiar. Los relatos de su uso fueron campañas publicitarias de hombres que, casualmente, vendían abanicos. No solo no había un lenguaje codificado con los movimientos de abanicos, sino que, si los hubiera, posiblemente, los hombres no lo habrían entendido, pues tras la Revolución Francesa, el uso de abanicos se limitó a las mujeres.